Hola qué tal amigos aficionados Bienvenidos sean a otra edición más aquí en www.elpatorojo.com Transmitiendo ya lo sabes desde la cabina del Pato Estudios centrales en Cabo San Lucas Baja California Sur México Con lo más actual todo lo que viene sucediendo alrededor del mundo motor En esta apasionante especialidad Como es el road, El automovilismo fuera de camino a nivel internacional A nivel nacional y también Lo que sucede en el ámbito local Así que muchísimas gracias en nombre de Norman Ceseña, Rodrigo García De un servidor Alfredo Polanco les damos las gracias por estar con nosotros a lo largo de toda esta emisión. Empezamos los comentarios de este fin de semana Platicando con todos ustedes lo que está sucediendo en Sparks, Nevada Ya pegaditos, solamente unas 10 millas hacia el lado este de Las Vegas En donde está realizándose ya la etapa número 11 y la etapa número 12 Del campeonato de Lucas Oil, Road Racing Association El Lucas Oil, mejor identificado Allá están reunidos ya los mejores corredores, las grandes figuras de este serial Y bueno, anoche tuvo lugar ya la primera de dos batallas en donde eh, ocurrieron varias cosas relevantes. La primera de todas, me parece que la nota más importante de lo que sucedió este viernes, allá cerca de Las Vegas, Nevada, fue precisamente cómo Roma Kraken acaba de convertirse en el segundo piloto de este campeonato en derrotar a Kyle Duke. Kyle Duke ya lo sabe, habíamos comentado en las ediciones anteriores, tenía una racha que se había extendido por 9 de las 10 carreras del campeonato, había logrado 9 victorias de manera consecutiva y estaba buscando extender precisamente este amplio dominio dentro del campeonato de Lucas Oil. sin embargo este viernes a pesar de que Kyle Duke estuvo batallando estuvo metido en las primeras vueltas de la ronda 11, desafortunadamente enfrentó algunos problemas con la transmisión, de cualquier manera trató de meterse, aunque no fuera ganando la carrera, meterse al podio, pero desafortunadamente en el cierre de la carrera le fue arrebatado el tercer lugar por parte de Ricky Johnson Ricky Johnson fue el primero en imponerse precisamente a Kyle Duke cuando estaba arrancando el campeonato, así que Roma Kraken logra lo que parecía imposible, hay que recordar que en la fecha anterior, uno de los patrocinadores importantes había puesto sobre la mesa 5 mil dólares, 2.500 dólares por cada una de las jornadas fueron dos que lograron derrotar y detener esa racha impresionante que venía logrando Kyle Duff al frente de este serial en la categoría estelar, hay que recordar en la categoría estelar Pro 4 hay tres categorías que sobresalen por el resto de las divisiones que se manejan en este campeonato, que son la Pro 4, la Pro 2 y la Pro Bike, así que en la Pro 4 era donde Kyle Duke había establecido esta raza impresionante de nueve victorias en 10 carreras del campeonato, así que impresionante pues lo que había venido logrando Kyle sin embargo este viernes la suerte no estuvo de su lado y el triunfador es Rob McCracken, se lleva el primer lugar en esta categoría en la Pro 4 segundo lugar para Doug 14 y el tercero para Ricky Johnson, sin embargo a lo largo de toda la competencia la verdad es que el espectáculo estuvo impresionante altísimo hay un escenario que prácticamente se llenó en su totalidad en este escenario el Wild West Motorsport Park de allá de Sparks Nevada y que la verdad salieron complacidos la verdad es que no dejaron nada sobre la pista sobre este escenario los corredores del campeonato de Lucas Oil A Road Racing Association Así que detienen pues la carrera Que llevaba Kyle Duke. Y esto indudablemente que le pondrá interés A las últimas tres carreras que quedarán Del campeonato, hoy sábado Se estará corriendo la fecha número 12 Ahí mismo en este mismo escenario Y después de este fin de semana Quedarán ya solamente tres, tres carreras Más Y otra de las notas importantes que sucede este viernes, allá en este escenario, en este circuito de Las Vegas, Nevada, es que Brian Digan pues es indudablemente la gran figura, además de Ron Kraken, al conquistar los títulos de las categorías Pro-Life y la categoría Pro-2. Brian Deegan venía siguiendo los pasos como figura a Kyle Duke, llevaba cinco victorias dentro de la Pro-2, ganando también esta categoría. Y bueno, se extiende un poco también la racha de, de Brian Deegan, que logra llevarse primer lugar dentro de las dos respectivas categorías, triunfa en la Pro-Life derrotando en esta categoría a Casey Curry y el tercer lugar para Sheldon Creed, prácticamente la sangre joven en esta categoría, se reúne a lo más distinguido de las figuras jóvenes, los que vienen creciendo y que es una categoría muy cerrada porque logra reunir a más de 20 autos por competencia, así que es impresionante también la clase de espectáculo que suelen brindar en esta categoría, los corredores del de campeonato Lucas Oil All Pro Racing Association, que le repito, este viernes en la noche arrancaron la etapa 11, para este sábado se estará corriendo la etapa 12, ahí mismo, y se esperan indudablemente de nuevo, que se repitan las emociones que anoche se brindaron ahí en este escenario, así que las posiciones el podio dentro de la Pro-Light fueron para Brian Deegan, para Casey Kurdi, y para Sheldon Creed, y en la Pro-2, en la Pro-2 también, no sin antes, estarse intercambiando la primera posición y estar peleando cuando menos un grupo de cinco corredores por el título de esta fecha 11 la victoria fue finalmente para brian digan roma kraken se lleva el segundo lugar y bryce Menzies el tercero así que vea usted nada más qué clase de corredores que estaban peleando también dentro de la de la pro 2 y eso por supuesto ubica con qué esfera se encuentra también brian digan así que brian llevándose dos de las tres categorías importantes en la jornada 11 me parece que se convierte entonces en la luminaria, en la estrella, en el piloto, que se lleva totalmente los reflectores, dejando en segunda posición a Roma Kraken, a pesar de haber derrotado y cortado ya la racha que llevaba Kyle Edut, que Roma Kraken también se lleva dos podios, primer lugar en la Pro 4, segundo lugar en la Pro 2, y Bryce Menzies, que es un corredor que está peleando el título de la Trophy Truck en score, se lleva o se resigna al tercer lugar en esta categoría. Así que un gran espectáculo pues el que se hicieron anoche allá en este escenario de Las Vegas Nevada, muy cerca de Las Vegas Nevada, Sparks, se llama el área en donde está ubicado este escenario, y bueno, este sábado también habrá seguramente una gran actividad, desde las 2 de la tarde habrá actividad ahí en ese escenario con la ronda de calificación, hay otras categorías también, son 6-7 categorías las que forman parte de todo lo que ofrece este campeonato, así que pues habrá todavía muchísimas emociones más que contar en la jornada 12 que se estará celebrando este sábado por la noche allá muy cerca de las Vegas nevadas En otra información también de carácter internacional y procedente de la Unión Americana, les queremos comentar que se estará celebrando el primer Rally de Leyendas 2014. Esto ha sido anunciado ya para el próximo sábado 18 de octubre en un lugar que se conoce como Anza. Es un rancho en California que es un, con unos escenarios espectaculares y es básicamente para recabar fondos para el Salón de la Fama de los Estados Unidos, el Off-Road Motorsport Hall of Fame, el salón de la fama del de Off-Road que se estableció desde 1978, esta organización está está a su base en Reno, en el Estado de Nevada y será en California donde estarán realizando este primer Rally de Leyendas 2014 están informando que ya están confirmados participantes como Walker Evans, como Rod Hall, como Larry Rosberg y Ivan Stewart serían los que estarían encabezando se les ha enviado invitación a la mayor parte de quienes han sido inducidos ya al salón de la fama así como a otros invitados especiales que dice que el espacio para este evento es decir quienes decidan donar fondos para el salón de la fama tendrán la oportunidad de disfrutar un recorrido con estas leyendas del automovilismo pero también lo podrán hacer por separado es decir además de ser una donación para que continúe el salón de la fama o la organización que maneja el salón de la fama con los esfuerzos y los trabajos que a ellos les corresponde corresponden, pues tendrán la oportunidad de disfrutar de un recorrido ya sea al lado de uno de estos grandes corredores como es Walter Evans, Rod Hall, Rossler o Anthony Stewart y muchos otros más que se estarán sumando seguramente, pues también de disfrutar de esto que es la adrenalina de hacer un recorrido. Hay una, hay una aproximadamente 100 millas, se habla de de vistas, dice que serán eh, alrededor de 100 millas grandes escenarios en la zona sur del estado de California, en este lugar en el Anza Borrego State Park y que bueno, se estará disfrutando a lo largo de toda esta jornada del próximo 18 de octubre, habrá una fiesta a lo largo de todo el día, precisamente en este, en este lugar, para todos los invitados, para todas las personas que desean acudir a este primer rally de leyendas el Arroz Motorsport Salón de la fama, sí que será interesante pues seguir la evolución de esta primera actividad que están realizando, buscando recaudar fondos justamente para todo lo que tienen que hacer, quienes dirigen precisamente el Salón de la Fama allá en los Estados Unidos y que son grandes, grandes corredores los que estarán encabezando esta, este primer evento para recaudar fondos el próximo 18 de octubre. Así que les repito, el escenario es espectacular donde tendrá lugar esta actividad, así que de verdad que para los amantes de este de deporte motor esta modalidad del deporte motor pues la verdad es que la van a pasar la van a pasar muy bien eso es lo que ocurre pues en el ámbito lo más actual en el ámbito internacional A nivel nacional, comentarles que para este sábado tendrá lugar la carrera de Azores, la asociación de off-road del estado de Sonora, va a llevar a cabo su cuarta fecha, carrera de carácter nocturno, ya el viernes en una... En una plaza comercial de las importantes que hay en la capital del estado de Sonora, en Hermosillo, tuvo lugar la presentación de la carrera, la contingencia, la revisión mecánica y hoy estarán enfrentándose ya en las diferentes categorías todos los competidores que estarán participando o que están buscando los respectivos títulos de este serial a cargo de Azores, la asociación sonorense de road que es pues la que está ofreciendo este evento, el evento tendrá lugar en la pista Azores, que está localizada justamente allá en Hermosillo, Sonora y para esta tarde de sábado tarde-noche, se esperan pues muchísimas emociones, se conserva un evento previo antes de las 7 de la tarde, es decir aproximadamente de las 5 de la tarde en adelante se estará ofreciendo una competencia en lodo para todos los participantes también, en cuadra y sobre todo era lo que estaba indicando Eduardo Becerra que es el responsable de la organización y quien ha estado enviando la información al respecto, están preparando un evento en lodo poco antes de que arranque ya la competencia oficial correspondiente a la fecha número 4 dentro del campeonato 2014 de la asociación de off, -off del estado de Sonora, así que muchísima suerte para todos ellos y la verdad es que todo transcurra en Santa Paz que logran terminar esta actividad con saldo blanco, que no haya ninguna incidente que lamentar parece ser de acuerdo a lo que nos informan que ya logró quedar en condiciones a lo largo de la semana estuvieron realizando algunos trabajos de reparación hay que recordar que el estado de Sonora como gran parte de la región noroeste fue afectada por las lluvias en las últimas semanas y justamente por este motivo fue que este evento que originalmente estaba programado para el anterior fin de semana tuvo que ser reprogramado para llevarse a cabo ayer viernes con la presentación de la carrera y hoy sábado que Será ya la competencia en sí precisamente para garantizar la seguridad tanto de espectadores como de los propios participantes. Así que hoy sábado, actividad de los Ross pues allá en Hermosillo Sonora, la cuarta fecha del campeonato del de estado de Sonora Azores 2014, que estará celebrándose desde las 5 de la tarde en la pista Azores. Para todos los que viven pues en aquella región de nuestra República Mexicana, habrá actividad en Hermosillo Sonora. I'm Finalmente, para cerrar, pues algo que se deja venir en lo que se refiere al automovilismo subcaliforniano, al rol del estado de Baja California Sur, es que se pondrán a medir fuerzas los dirigentes o los tres diferentes campeonatos que están en curso actualmente este 2014, tanto el de Deporte y Caos, que es el reciente, acaba de ser lanzado apenas este año, el campeonato oficial que está sustentado por la asociación de pilotos y el serial a cargo de la unión de promotoras en donde participan las asociaciones de automovilismo y pro así que de qué cuero saldrán más correas pues es precisamente lo que tendrán la oportunidad de saber muchos Muchos de los que estarían interesados en saber exactamente la fuerza real que pudiera tener en cada uno de estos campeonatos, por lo que ha sucedido hasta el momento en lo que va de la temporada, es decir, cuando estamos ya en ocho meses de ocho 2014, el que ha ocupado el liderato por el promedio de equipos que han estado participando en cada una de sus carreras, pues le corresponde al campeonato oficial en donde está participando la Asociación de Pilotos, han tenido registros por encima de los 100 corredores por evento, ellos tienen la carrera Coyote 300, tienen a Dos Mares 500, que son dos de los eventos tradicionales más importantes de los los en Baja California Sur, los clubes que organizan esas carreras forman parte, decidieron unirse a este campeonato, el campeonato oficial, se salieron de lo que estaban realizando con la unión de promotoras y en ese sentido, obviamente, la unión de promotoras evidentemente sufre una merma, una disminución en el número de participantes en cada una de sus carreras y por otro lado se está posicionando este serial a cargo de Deporticabos como el segundo, al menos en el número de participantes, al menos en el número de equipos que están corriendo con ellos así que, pues ahora vendrá porque vienen tres semanas consecutivas en donde cada uno de ellos estará ofreciendo su siguiente fecha, para el próximo fin de semana, viernes y sábado Deporticabos estará ofreciendo una carrera nocturna, la Santa Rosa 2014 y anuncian, informan anticipan por el momento que ya están poco más de 30 equipos que han manifestado el interés de estar corriendo este evento el próximo viernes y sábado pues carrera nocturna a cargo de Deporticabos, esto es en la cabecera municipal de Los Cabos, en San José del Cabo y una semana después estará celebrándose el siguiente fin de semana la carrera tradicional Loreto 400 que forma parte también dentro de muchas de los festejos que hacen allá justamente en Loreto, en esta ocasión estará siendo movida de la fecha original que casi siempre coincidía con la celebración del grito de independencia allá en Palacio Municipal, eran la fiesta era la contingencia, la revisión mecánica para ofrecerle todo el paquete a, al público, a toda la, la comunidad de la capital de las Californias. En esta ocasión se mueve una semana antes, estará para el próximo fin de semana 6 y 7 de septiembre, se estará celebrando de acuerdo también a lo que manejan en la Asociación Estatal de Automovilismo a través de su página o a través de su espacio en Facebook. Ya está lanzada también la publicidad al respecto de que estarán ofreciendo esta competencia. Así que el 29 y 30 de agosto Deportivo tendrá su carrera. El 6 y 7 de septiembre estará ofreciendo su competencia la Unión de Promotoras. Y el 13 y 14 de septiembre en la Ciudad de La Paz, en el Autódromo de los Hermanos Monroy, eh, será la siguiente fecha del Campeonato Oficial de Baja California Sur. Así que tres fines de semana consecutivos habrá actividad en los municipios de Los Cabos. En el municipio de La Paz y también en el municipio de Loreto. Así que se estarán repartiendo geográficamente, no estarán enfrentados en el mismo lugar, no estarán muy cerca unos de los otros. Sin embargo, sí cabe destacar que no pueden los mismos pilotos estar participando en las tres fechas, así que cada uno sabrá entonces con quiénes cuenta para estar peleando sus respectivos campeonatos. Esto forma parte ya de la serie de luchas que hay en el interior de los dos de Baja California Sur y que ha Precisamente este tipo de, de, de ofertas que se ha distribuido, pues vamos a cuestión de organización de carreras con tres cereales actualmente, tres cereales que están llevándose a cabo en Baja California Sur y que, cuando menos en las próximas tres semanas, podrá determinarse. ¿Quién de los tres es el que realmente cuenta con el mayor número de equipos para estar peleando sus respectivos campeonatos. Interesante, sin lugar a dudas, sin embargo, la verdad es que sigue pareciendo una lucha estéril que solamente daña a todos el que continúen divididos, el que no hayan unido esfuerzos, el que siga siendo para ser como en una regla el que no haya paz dentro del automovilismo en Baja California Sur, que continúen las disputas, las peleas las dificultades y en todo esto pues la verdad es que uno no lo entiende porque cuando parece que hay algo caminando parece, pareciera ser que siempre brota un grupo inconforme que trata por todos lados de echar a perder algo que se está haciendo bien. No tardan, no tardan la verdad en moverse las fuerzas oscuras y negativas que radican en nuestro automovilismo fuera de camino para afectarlo, para echarlo a perder. Y para evitar que eso pueda continuar llevándose a cabo de esa misma manera. Así ha sucedido, la verdad es que es como se han llevado a cabo las cosas en Baja California Sur. Y me parece que cuando menos por la experiencia de los últimos 20 años que ha sido exactamente... El fiel de la balanza ha sido una regla general a lo largo de todos estos años. Pues me parece que será muy complicado que en los próximos podamos esperar un cambio de aires, un cambio de actitud y que realmente la unión entre todos ellos les pueda permitir avanzar y conseguir mejores cosas que no las han podido lograr en los últimos años precisamente por ese tipo de confrontaciones que solamente les ha afectado a ellos mismos. Así las cosas pues, amigos aficionados, estamos llegando entonces al final del espacio de este sábado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre ya lo saben, que nos haga llegar su comentario, su opinión, informaciones de lo que está sucediendo dentro del Ouro ahí donde usted radica, ahí donde usted nos escucha para tener también nosotros la oportunidad de seguir ampliando todo este universo, así que en nombre de Norman Ceseña, comandante en jefe de todos estos esfuerzos, Rodrigo García a cargo de los controles técnicos, un servidor Arreo Polanco le decimos gracias, que pase un fin de semana al lado de toda su familia